Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? Otra vez aquí Boris Darmont con cada uno de ustedes, un poco de frío aquí en la zona. Muy contento de poder compartir con ustedes esta tarde nuevamente un tema de mucho valor para mejorar nuestra relación con nuestro propósito en la vida. Cada uno de nosotros debe establecerse dentro de ese contexto de tal modo que pueda vivir una vida con sentido. Como saben ustedes, todos los días salimos directamente en Facebook Live, búscame tú como Boris Darmon, que nos encuentras siempre hablando a las siete de la noche en punto, todos nuestros temas relacionados al desarrollo del ser humano y por supuesto, nuestro tema anual se llama visión de futuro. También, 15 minutos después de terminar la, confer la conferencia o la charla, lo subimos a nuestro canal, Boris Darmond Canal en YouTube, búscanos como Boris Darmon Canal y comparte nuestras presentaciones y si quieres también suscríbete para recibir notificaciones respecto de nuestras conferencias cuando son publicadas. Esta noche vamos a añadir a, nuestro, a nuestro, nuestra conferencia consecutiva de la cual hablamos el día de ayer, búsqueda del éxito y la adaptabilidad eh, como medios para poder proyectar nuestro propósito de vida y realizarlo entre nuestros semejantes, necesitamos también añadir a nuestra fortaleza, o a las fortalezas, 28 fortalezas que hemos hablado hasta el día de hoy, es ser analíticos. ¿Por qué es importante analizar las cosas antes de tomar una decisión o tener una opinión, o tener un concepto respecto de las cosas? Es tendiente en la mente humana suponer Mayormente, la suposición nos lleva directamente a la equivocación, porque toda suposición no tiene visos de verdad, no han pasado por el concepto del análisis, no ha buscado, no ha investigado, no ha indagado exactamente lo que son los hechos o las cosas, y así puede equivocarse, no solamente en la opinión, sino también en la acción, al actuar dentro de un contexto que no necesariamente es el contexto adecuado. ¿Por qué razón? Porque la persona no tiene claro el concepto que está emitiendo o en el cual se ve involucrado. Ser analítico es estar interesado en comprender la veracidad de una idea a través de las pruebas y demostraciones que normalmente se dan o que se encuentran en la búsqueda. Una persona que tiene una capacidad o fortaleza de analizar las cosas pocas veces se equivoca, pocas veces se encuentra en el stand-by de no saber a dónde ir o qué hacer. ¿Por qué? Porque tiene claras las ideas. Las personas que analizan normalmente son personas puntuales, son personas concretas, son personas que les gusta entender las cosas primero. Ahora, no necesariamente las personas analíticas tienen toda la información, no todas las personas que son analíticas opinan con toda la información, pero su capacidad de análisis y justamente esta habilidad le permite intuir de alguna manera ya cuál es la tendencia de una idea. Porque tiene la capacidad de poder retener ciertos parámetros de comportamientos comunes del ser humano que ya le permiten también tener una opinión. A veces con poca opinión, por la sabiduría y la capacidad analítica que tiene, puede desarrollar opinión o comportamientos adecuados dentro de, una, de un entorno social. También es importante para una persona analítica razonar de manera lógica y rigurosa. Las personas analíticas generalmente siguen la lógica, entienden las cosas desde un punto de vista consecutivamente racional o razonable. No es el hecho simplemente de decir, ah, esto sucede uno tras otro, sino que llevan consigo un pensamiento lógico y, por supuesto, rigurosamente entendiendo desde la perspectiva de la mente humana. Ser analítico es una ventaja, es una bendición y Dios nos dio esa capacidad de raciocinio para poder comprender las cosas de una manera mucho más cercana a la verdad. Aquí también trabaja muchísimo la obra del Espíritu Santo para que te ayude a comprender mejor las cosas que están bien y las que están mal, para poder elegir las cosas que van en camino hacia el bien y dejar aquellas cosas que no te permiten avanzar en una vida de éxito o una vida de logro y, por supuesto, una vida cumpliendo tu propósito y dándole sentido a tu vida. Muchas veces me he equivocado como persona. He opinado sobre circunstancias o sobre hechos que no necesariamente eran las que yo tenía claro para dar una opinión. Y es allí justamente donde nos equivocamos los seres humanos permanentemente. Suponemos, imaginamos que sabemos las cosas y finalmente terminamos diciendo cosas que no necesariamente están cercanas a la verdad. Hacer análisis es un principio que se puede aprender. Si tú no lo sabes, si tú no lo tienes claro o no sabes cómo hacer un análisis sopesando las cosas, las ventajas y las desventajas, las circunstancias, los momentos, los tiempos, las personas, las tendencias del pensamiento de esas personas, eh, las experiencias del pasado, qué otros hechos similares han sucedido en el pasado, que nos pueden dar referencia para pensar en lo que está pasando en este momento o lo que estoy analizando pueda ser comprendido hacia para mí es importantísimo tomar en cuenta todos estos conceptos o parámetros afines que nos permiten ser personas analíticas y poder llegar a una conclusión respecto a un asunto eh, ojalá ojalá que cada uno de nosotros tome el tiempo necesario para poder lograr eso asimismo también es importante añadir a nuestra, a nuestra fortaleza humana, a nuestras habilidades, la comunicación, pero con propensión a establecer relaciones. Si bien es cierto, los que hablamos mucho cometemos el error de quizás ofender o ser muy directos en ciertas eh, expresiones, es importante dar explicación de lo que decimos con el fin de, de hacerse comprender por las personas la razón o el por qué uno habló o incluyó dentro de su lenguaje o dentro de una frase ciertas palabras que involucran personas o hechos o actitudes de esas personas o sucesos. Es importante explicar porque cuando tú explicas, propendes o buscas en tu comunicación una relación, no romper relaciones, sino aunar relaciones con otras personas. Cuando tú hablas en público o cuando escribes, es importante que tú busques a través de la comunicación un, una intención que te lleve a relacionarte con las personas. Si bien es cierto, a veces somos muy puntuales aquellos que escribimos o que hablamos, y que decimos las cosas a veces de frente y que muchas veces ofende a las personas o porque la persona está, eh, qué sé yo, este, expuesta y se da cuenta que esa exposición eh, ha sido conocida por otra persona, definitivamente la persona toma una actitud de alejarse y por supuesto pueden romperse las relaciones. Y eso es común, es casi, casi normal, es común, no necesariamente es normal. Pero cuando suceden esas cosas, es porque muchas veces no hemos explicado nuestra comunicación. Pero cuando lo explicamos y la persona no lo quiere entender, pues no podemos hacer otra cosa. Simplemente continuar la vida como siempre lo hacemos. Pero nuestra comunicación debería ser tan asertiva, tan inclusiva, es decir, pensando en la otra persona, de tal modo que provengamos cada uno de nosotros en establecer relaciones a través de nuestras comunicaciones. Que cuando hablemos, hablemos de tal manera que las personas puedan sentirse, eh, sentir cierto apego a nuestra manera de ser o nuestra manera de hablar. Es importante también cuando nosotros establecemos una comunicación propendiente a establecer relaciones que pueda estar marcada de una actitud que como si, se delate así, abiertamente, que realmente lo que buscas es eh, establecer buenas relaciones relaciones con esas personas o con circunstancias. ¿Por qué? Porque cada situación que te sucede en la vida debe tener cierto nivel de significancia para ti. Uh, generalmente las personas que tienen problemas comunicacionales, no solamente de los que hablamos, sino también de aquellos que suponen cosas por lo que escuchan, tienen problemas comunicacionales, es necesario hacer un mea culpa de alguna manera, en algún momento, hacer una pausa y reflexionar por qué sucedió eso, por qué se rompió esto, por qué tras esta comunicación esta persona se apartó o por qué se unió, o por qué tomó esta decisión de caminar hacia una relación, o por qué decidió romper esa relación y evitar de alguna manera la comunicación con esas personas tanto de un lado como del otro, debe establecerse cierto nivel de cuidado para poder darle la significancia adecuada a cada circunstancia. Sin duda, tal vez muchos de nosotros no tenemos algo concreto. Por ejemplo, si yo tengo una conversación con, con, tu, con mi hijo o con tu hija, ¿no? Tú tienes una conversación con tu hija y tú le dices que no está bien que haga tal o cual cosa y le explicas las razones, la, posiblemente tu hijo o tu hija va a entender que no estás tratando de prohibir cosas sino más bien de establecer claridad en las relaciones o en las actividades que esas relaciones provocan de padre hijo hijo a padre cuando hay alguna actividad que el hijo quiere hacer y que el padre cree que no lo debe hacer o que debe tener mucho cuidado en algunas ocasiones cuando yo era papá de jóvenes no son jóvenes mis hijos ahora. Ellos también son padres. He hablado con ellos, les he explicado las razones y aparentemente parece que las relaciones se rompen cuando los jóvenes no entienden a, con claridad cuál es el objetivo que tú tienes con ellos. Entonces yo ponía ciertos parámetros. Si la persona no me hablaba porque había reprendido su actuar, entonces definitivamente yo le daba ciertos parámetros de comportamiento o privilegios que no podía recibir si es que no establecía nuevamente relaciones conmigo. Entonces, las relaciones deben ser eh, establecidas sobre una comunicación clara, pero al mismo tiempo, bajo parámetros en los cuales ambos deben estar de acuerdo y, por supuesto, estableciendo mejor cada vez las relaciones que hay entre ellos. La comunicación siempre va a ser problemática porque hay eh, experiencias en la mente de los oyentes o del que recibe la información que ya muchas veces es concluyente, es decir, ya tiene un concepto respecto a ciertas cosas y cuando escucha algo de ti, inmediatamente relaciona con esas experiencias ya concluyentes y cree que tú estás hablando bajo esos mismos parámetros. La comunicación tiene que tener cierto nivel de explicación, porque si no la tiene, no es propendiente a establecer relaciones, sino simplemente a enviar información sin importar las relaciones entre las personas. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad y esto hace que cada uno de nosotros podamos tener el nivel suficiente de cuidado para poder establecer cierta fortaleza en una comunicación que sea asertivamente clara para poder establecer relaciones con los demás y no para romperlas que esta noche nos ayude el Señor Jesús a ser analíticos para poder acercarnos más a la verdad y tener una comunicación propendiente a establecer relaciones con las personas, porque de esas relaciones muchas veces nosotros nos alimentamos del de amor, el cariño, la, la, la esperanza, la paz, el bienestar. y ¿Por qué no decir la alegría y la felicidad? Porque el relacionarnos con los demás nos hace también felices. Esperamos que este mensaje te ayude a vivir una vida diferente, una vida con sentido. Y por supuesto, conociendo la verdad y estableciendo buenas relaciones a través de la comunicación, podremos vivir una vida con sentido. Vamos a hacer una oración esta noche nuevamente para darle gracias a Dios por el cuidado de esta semana y porque sus bendiciones continúen con nosotros siendo siempre presentes en nuestra vida. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos enseñas a través del razonamiento, a analizar las cosas y acercarnos a la verdad. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu a ser analíticos, a buscar la verdad y tratar de vivir bajo sus parámetros. También enséñanos a tener una comunicación mucho más propendiente a establecer relaciones con las personas y no a evitarlas. Enséñanos a no discutir sacando de nuestro corazón nuestras frustraciones, sino más bien a establecer relaciones de tal modo que vivamos en comunidad. En paz, con esperanza y con bienestar. Bendice cada uno de las personas que escuchan este mensaje y ayúdanos para ser cada día mejores personas y vivir una vida con sentido. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amigos, por acompañarnos cada noche en cada una de nuestras conferencias. Por supuesto, estamos desarrollando autoliderazgo unas cuatro o cinco días más. Vamos a continuar hablando de fortalezas que nos ayudan a vivir una vida con propósito y con sentido. No te lo pierdas. Siempre estamos en Facebook Live, en vivo, por supuesto, todos los días a las 7 en punto. Y 15 minutos después subimos nuestro video para que tú lo puedas ver también en Boris Darmon, canal en YouTube. Compártelo si te gustó. Un amigo de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.